Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Mi nombre es Juan y esto es Acuario GFA ¿Qué pasa amigos y amigas? Pues nada, hoy os traigo una sorpresita eh, los que habéis visto el vídeo de la nueva vetera Estaréis esperando La urna que había al lado Que es un nuevo proyecto también Y os lo voy a mostrar ahora mismo bien amigos pues nada este es el este es el acuario un pequeño acuario donde justamente al lado de, de la vetera eh, tengo unas lámparas que dan muchísima luz por eso hay muchos reflejos lo siento intento que no haya muchos pero es inevitable vale pues eso le hemos puesto unas pequeñas lámparas que todavía no voy a desvelar porque tengo un vídeo donde la donde las, donde las muestro con más detalle eh, nada hemos colocado el antiguo filtro Sun Sun que teníamos de la tienda Betashop hemos colocado un calentador pequeño porque la, las variaciones térmicas para lo que son las gambitas, la ya sean neocaridinas como caridinas, que es para lo que se ha diseñado este acuario, para la cría de ellas eh, las variaciones vamos, En sí de los parámetros Son horrorosas Para, para estos Estos moluscos Pero eh, son fuertes o sea, aguantan eh, Temperaturas altas, temperaturas bajas Pero siempre en, en, en una línea ¿no? Igual que los pH O sea, ácido neutro Ellos lo aguantan Hombre, sin pasarse ¿no? Pero que sea un, un continuo eh, pues bueno yo las tengo aquí a, a, a, a un ph de de, de 6.5 vale eh, las tengo con su musguito con su helecho de java vale un acuario muy muy básico una grava inerte negra para poderla ver bien las que están coloraditas eh, los TDS los tengo, eso sí es importante para, para las gambas y también para los caracoles que se me olvidaba. Tenemos unos planorbi que también quiero sacar esta línea. Son como unos planorbi, ellos son rosas y las caracolas son como doradas. Me ha gustado mucho y quiero sacar una línea de estos caracoles. Y eso los TDS los tengo en unos 280 por ahí me gusta tenerlos entre 250 y 300 de TDS y nada es muy básico vale ya visteis en otro vídeo la cría de la o sea un montaje que hice para la cría de la neocaridina blue la velvet era un azul muy oscuro al final no, no, no seguí con ese proyecto lo, lo dejé no no le encontré sentido entonces me aburrí no y ahora pues me he decidido a, a meter estas gambitas. Hay algunas que son más transparentes, pero de momento las voy a dejar. Pues no sé si son machos, son hembras o por eso tienen menos color. De todas formas, yo la línea que quiero sacar es esta. Roja, roja, roja. Red Cherry. Bueno, pues nada, no creo que se me olvide nada, el equipamiento muy básico. Su filtro mochila, el Sun, sun eh, su calentador, rabinete, algunas plantas para ellas, para el agua, que también son muy importantes. Y una pantallita LED, que ya en el siguiente vídeo os enseñaré qué, qué pantallita es. Pues nada amigo, un vídeo muy corto, espero os haya gustado, yo os dejo con, con algunas imágenes. Hasta el siguiente vídeo, chao.